esta jornada de Salite de Italia que es ya el segundo día. Hemos venido a degustar la gastronomía que está también siempre en la carta, porque aparte de esta jornada, pues este restaurante permanece abierto aquí en San Pedro de Alcántara y podéis probar unos platos tan exquisitos como el que vais a ver en la mesa, que es una selección de embutidos, no sé cómo lo llamarán en Italia. Eh, ahora no lo va a decir Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Hola, buen día, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo se llama este plato en Italia? ¿Cómo sería? ¿Cómo está Questo è un tagliere di affettati misti italiani, è un misto di serrados, di imbrutidos italiani, come abbiamo qui la mortadella, che è tipica della, della, di Bologna, il salame nostrano, la bresaola e anche la pancetta, quindi un misto di tutta l'Italia, de sacchetto di tutta l'Italia. Abbiamo il pan casero che facciamo noi, molto, molto ricco. ...es un poquito de decoración como el eh, tomate uh -huh. secado. Bueno, bueno. Y eh, ya hemos visto picero que estaba justamente poniendo la masa... ...para que la, eh, lo vean estos telespectadores... ...que realmente la acababan de poner en el horno... ...para que lo comiésemos recién horneado, ¿no? Sí, que todo es, todo es, además que tenéis un horno, especial, ¿eh? es un horno especial, Es un horno muy especial, es un horno a punto de Nápoles original... Eh, ...puede trabajar también con liño y también con gas... ...para nosotros eh, es mejor por, la, por el espacio que tenemos en el restaurante... ...que trabaja con el gas, es eh, también eh, más limpio... Eh, ...la masa de la pizza, de todos los, eh, los ingredientes... ...de todas las cosas que hacemos, la hacemos nosotros... ...quindi una masa natural eh, que hacemos nosotros casera... Eh, ...todos los productos son productos italianos de cualidad... ...que traemos obviamente de la Italia. Qué maravilla. bueno ahí vimos una pizarra que pone salita Italia... ...pizza de tataki de atún, que además el atún... Es de temporada, que ahora es cuando se está preparando todos los atunes. Lo hemos visto en el mercado, esos atunes grandes que se pescan en aguas de aquí, de, de Algeciras. Y lo tenéis puesto en vuestra jornada. Sí, eh, esas son las tres pizzas especiales que hacemos por, la, por el San Pedro en Italia. Una, una de las pizzas especiales eh, que recuerdan la, la Italia, un poquito de mar... Un poquito de salsicha y che que es un poquito más del norte de la montaña, de la Sierra. Y también la parmigiana, que es un plato tradicional italiano, una pizza que recuerda el sabor de la parmigiana. ¡Qué maravilla! Bueno, en la carta tenéis un montón de, de propuestas gastronómicas que se pueden venir a visitar cualquier día del año, ¿no? Sí, día del año. Eh, cercamos de acontentar todos los, los clientes, quindi tenemos un poquito de, de queso especial, como la burrata como la escamorza fumicata también eh, pizza con verduras, como la Prova, que tiene también un poquito de bacon crocante, y pizza con serrado eh, desimbrotido italiano. Entonces, uh -huh. un poquito parto todos los clientes. Bueno, tenéis abierto mediodía y por la noche, ¿no? Dais almuerzos y cenas. Ahora hacemos de mediodía hasta medianoche para cubrir también eh, las personas que trabajan y eh, que llevan de la escuela. Y por ampliar también el nuestro, el nuestro trabajo con todos los tipos de clientes. Hacemos también café y estamos mirando de hacer algo diferente. Bueno, ¿y con qué le vamos a poner el broche de oro a esta jornada? ¿Con qué postre, con qué dulce ponemos el broche de oro? Claramente con un tiramisu italiano uh, que hacemos nosotros, con bueno, el producto maravilla. italiano, claramente. Bueno, Ricardo, de verdad, estupendo, enhorabuena. Porque soy muy profesionales y nos encanta la comida italiana. Y más hecha por auténticos italianos, porque soy, cada uno, tú eres del norte, el pisero también, también es de otra parte de Italia, cada uno de una parte, y entre todos habéis aportado vuestro grano de arena para que esta jornada y, esta, y este menú que tenéis sea exquisito. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a vosotros y buen provecho.